sensación o término de la vida. Esa es, señoras y señores, la muerte. El final de una o muchas historias, entregando la versión más cruda de los hechos. Una herida latente en los testigos que, tras mucho esfuerzo, no cicatriza por completo. Asombro, calma y, en algunas ocasiones, alegría. La crueldad se limita a la acción cometida por aquel que se marcha para no volver. A veces pasa, y a veces no. Existe un mundo donde, aunque alguien vuelva, su despedida es una cicatriz en un lugar muy sensible. La infancia. Para muchos, el único acompañante de sus tardes. Otros, la razón para volver temprano del trabajo. Existe un niño que logró conquistar el mundo a través de este portal de sonidos y colores. Un niño que hizo lo mejor que pudo para el 1989. Dejar un momento que irónicamente será eterno en la memoria de muchos fanáticos. Así que relájense, acomódense, pero no se duerman porque hoy serán testigos de un relato heroico, completo, pero sobre todo, vital. Ujiro presenta, El día que murió Goku. Señores que me escuchan, esta hora presencia momentos únicos, calles desiertas, oficinas fuera de servicio, barberías repletas y nadie quiere pelarse. Hoy, 12 de junio de 1991, Dragon Ball Z emitió el capítulo 95. ¿Cómo llegamos a este punto? Goku se volvió un ícono internacional en dos años de capítulos asombrosos. Poco se toma en cuenta que este legado tuvo un precio, la vida de un héroe. Un héroe que se formó día a día, o sea que tenía mucho que perder. 24 de abril de 1989. Sí, señores, viajaremos al pasado. Con ustedes, el primer capítulo de Dragon Ball Z. El regreso de la fantástica aventura que inicia como siempre. Con una búsqueda. Búsqueda de su tesoro más importante. Fruto del matrimonio entre Goku y Milk. Su nombre, Gohan. Un niño que debe ser protegido y que representa un nuevo capítulo en la vida de todos. Es el futuro de esta aventura, así que debe recibir lo mejor del presente. O sea un encuentro con los amigos de sus padres. Empezando por Goku, que lo llevará a la Kami House para que conozca a Krillin Bulma y a su primer maestro, Muten Roshi. Luego de esto volverá a su casa para jugar con su abuelo y su mamá. Hoy será un día muy divertido, muy divertido. No solo para él, sino también para nosotros Que a partir de esta llegada, sabíamos lo importante que sería este momento El reencuentro y la sorpresa Un niño de cuatro años un niño de cuatro años que está empezando a disfrutar del entorno Mientras viste un gorro con la esfera de cuatro estrellas Regalo de su padre, que antes de su hijo era su posesión más valiosa ya que fue el último recuerdo del abuelo Cohan. Es responsable de criar a Goku. Pero ya eso pasó. Hoy es un día tranquilo para todos. Es un día especial para el niño. Aunque el destino tiene la última palabra. Algo acaba de ocurrir. Una sensación extraña se apodera de todos los presentes. El día cambió por completo. No por la lluvia, sino por una persona que les recordó su responsabilidad. Justamente en un día especial para no meterse en problemas. Bueno, de todas formas, aquí está. De seguro hablaré un poco y pelearé un poco, como siempre. Algo que se ha repetido bastante. Pero lo que antes parecía tonto en un rival, hoy es sorprendente al iniciar una charla de familia. Específicamente una plática entre hermanos. Kakaroto, un niño proveniente del planeta Bellita, ha fallado en su misión designada acabar con el planeta tierra hoy para enmendar su indisciplina debe matar a todos los humanos posibles y llevarlos ya sea en barco o con su nube voladora a Kame House más que una broma de mal gusto Goku lo toma por mentira ya que solo es una palabra contra cinco. grave error, contra cuatro. este sujeto no es el único capaz de insinuar algo así su querido maestro corrobora lo primero que se dijo ya que el abuelo Gohan tan solo lo encontró en el bosque dentro de un objeto extraño mientras Krillin vuelve en sí para aconsejar a Goku pero señores que me escuchan tan solo falta la prueba de valor nuestro héroe acaba de ser víctima de Raditz cosa que personalmente le limita demasiado pues para aumentar la humillación secuestra a su primer humano o mejor dicho a su primer Saiyajin. Un niño que debe ser protegido y representa un nuevo capítulo en la historia que ya ha sido cambiada. Opciones hay pocas y las dos son abarcadas por las esferas del dragón. La primera opción, recibir ayuda de su maestro y Krillin, cosa que no se puede ya que al morir, volver a la vida, las esferas no le permitirán repetir ese deseo. Segunda opción, reunir todas las esferas, cosa que tampoco se puede, porque para esa época no se podía reunir todas las esferas en tan solo un día. Todo indica una cosa, Goku tendrá que pelear solo. Es la primera vez que estos guerreros no saben qué hacer, o mejor dicho, es la primera vez que Goku, antes que todos, sabe qué hacer. Él mismo recordó una característica única en tres personas, tanto su hermano como su hijo tienen un punto débil, su cola. Si logra sujetarla, vencerán. Pero es muy peligroso para que solo una persona pueda atenderle esa trampa, viendo el poder que tiene. Y hablando de peligro, ha llegado Picoro Jr., el hijo de Picoro Daimaku. Con malas noticias, Goku no es capaz de vencer. Ni él tampoco. La única posibilidad es unirse el héroe y el villano, buscan sobrevivir. Radar en mano, Goku va de camino a la cuarta esfera, mientras nuestra infancia empieza a tomar otro rumbo, reflejado perfectamente en esta foto. Piccolo Jr. y Goku, la combinación más poderosa del mundo, como bien dijo el maestro Roshi. Lo que para el humano sería imposible para un Saiyajin es fácil, algo que contrasta con el pobre Gohan incapaz de hacer algo, fue encerrado con facilidad, mientras el radar del enemigo detectó a dos personas. Motivo, se acercan a toda velocidad. La misión de Raditz no será cumplida, o al menos eso refleja la llegada de su hermano, acompañado de cierta persona con un nivel de pelea que aumentó al quitarse ciertos atuendos. Esto no se esperaba, pero esto sí. Aunque él mismo asegura que tiene dos compañeros más poderosos que él, Goku pregunta por su hijo, al que consuela diciendo que todo va a salir bien, y papá va a ir a rescatarlo. Pero nosotros sabemos algo que ese niño desconoce, esta ni se le puede llamar una pelea. Goku solo tiene dos cosas que hacer, y una de ellas no puede ayudar. Mientras Goku pelea, nosotros sabemos que solo hace lo que puede. Los últimos sucesos demuestran que algo está cambiando. No solo con el nuevo villano, también con la nueva técnica de Piccolo Jr. Tras la paliza que recibió Goku, esto puede funcionar. Porque la distracción ha sido un éxito. Un impacto, tres reacciones, una mala noticia. Lo que pudo ser el fin de esta pesadilla. Tan solo fue un rascuño, aunque no les puedo mentir, Goku hizo lo suyo. Tanto él como su hermano tienen un punto débil, aunque muchos no conocen otro punto débil. En este caso de Goku, esta no es la primera vez que esta escena ocurre. Años antes fue con Pico y ahí nos percatamos de que Goku no es de hacer excepciones a la hora de dar segundas oportunidades. Lo que hizo antes con una semilla de ermitaño Lo repite soltando la cola de su rival O mejor dicho, de su hermano Pero aún falta un miembro de la familia Así como su presencia cambió La historia de Goku hoy cambiará el destino de su tío La sentencia ha sido dictada Solo falta un voluntario para hacerlo llegar a su paradero final Justamente, siempre hace lo que puede. Los últimos sucesos demuestran que algo está cambiando en nuestra infancia. La fantástica aventura empezó hace años, pero hoy un héroe da su vida para que el cielo resplandezca alrededor de sus amigos, su esposa, su hijo y también alrededor de su enemigo, Pícoro. Raditz no lo puede creer. Una victoria para el planeta Tierra y la segunda y última derrota para el hermano de Goku. En menos de 24 horas, un fallecimiento sacude a la Tierra. Y sobre todo, a una familia, la cual estaría incompleta por el momento. Y claro que sí, también a los que vieron a un niño crecer, dar lo más preciado a su hijo, en honor a quien puso el nombre de su abuelo. Personaje que debe estar orgulloso con aquel Saiyajin valiente que defendió a la Tierra. Porque donde quiera que esté, será recordado así como esta batalla, que inició un momento legendario a tal punto de que esta hora fuese el punto de reunión para muchos fanáticos que aún recuerdan a Goku. El héroe que dio todo para hacer de nuestra infancia algo inolvidable. Señoras y señores, hemos sido testigos de un momento Irónico, completo, pero sobre todo, vital. Esta fue la muerte de un héroe. Esta es la muerte de Goku. Desde República Dominicana para ti. Te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene. Cuídate.